En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 28 de noviembre. Últimos estudios en Alzheimer Investigadores en Estados Unidos encontraron que el té verde y el resveratrol disminuyen las placas que forman la proteína beta amiloide. Para el ensayo se empleó un cultivo neuronal en 3D. Es decir, usaron un tipo de esponja para dar una formación similar al cerebro humano. Ahí estudiaron cinco compuestos y encontraron que estos previnieron la formación sólida de las placas que forma dicha proteína. Aunque el descubrimiento es muy significativo, el resultado puede ayudar a desarrollar nuevos tratamientos o comprender el mecanismo de esta enfermedad. Lúpulo contra el Alzheimer. Recientes investigaciones demostraron que moléculas extraídas de esa planta pueden inhibir la formación de las placas de la proteína beta-amiloide, mismas que están asociadas a la enfermedad de Alzheimer. El gen TOP2A aumenta el riesgo de autismo durante el embarazo. El autor de este estudio indica que durante el embarazo la exposición a algunos medicamentos y factores ambientales puede provocar cambios en ese gen. De ser así, el niño a temprana edad mostrará cambios en el comportamiento social similar a aquellos que padecen autismo. Los investigadores continúan estudiando estos mecanismos que intervienen en el desarrollo de los rasgos sociales, sin embargo aún queda mucho por estudiar.